me llamo Marina, os voy a hacer un truco con un boli beat. aunque lo veáis normal, es un boli mágico. La capucha está vacía, boli normal. Bueno, voy a hacer que la capucha y el boli beat se atraigan. Lo repito por si no me enteran. Bueno, si os ha gustado os subiré más vídeos haciendo magia. Gracias, hasta luego.